Hola gente YouTube, ¿qué gusta este nuevo video? No puedo hablar tan duro Son las 6 de la mañana Y bueno, voy saliendo Porque Michelle nos dijo que íbamos a ir A ver un apartamento para ir No puso opción, dijo 20 y ya Y tengo que ir a casa de William ahorita póbleme, Ábreme, ábreme Ábreme Sí. una canción pero supongo no va a dar tiempo. No, fue, fue no se la introducción en la casa a la persona que mencioné que me había sacado de mi casa que prácticamente me dijo viste te sal rápido eh". soy yo hola pueden seguirme en mi canal, de oh, mi canal de youtube no mentira sí, síganla bueno no no he no subido un carajo nada controló así que no te ves un carajo eso es por culpa de la cámara Necesito que me va a la página del loco <risa> no si sí, con 2G oíste no. rapidísimo <risa> ¿Qué piensas ¿Ah? <risa> Los hombres no sirven. Esto no lo vas a subir para YouTube, ¿verdad? Sí, tu cara. estar en la portada. No a... En la miniatura. ¿Es qué me imagino? Ah, en la miniatura. ¿Te ¿O sea, va a aparecer una cara así? Ya. Ay, ya tengo la miniatura. Bueno, Un Día Michelle. con Michelle. Vamos a hacerte una mini entrevista. Este. Señorita Michelle, no sé qué pregunta hacerte. Porque parece una japonesa en Venezuela. Porque los otakus juegan en la violín. Pregunta número 2 ¿Por qué pareces una entrenadora Pokémon? Porque los otakus huelen a violín Ok, pregunta número 3 Y no conteste que los otakus huelen a violín Ya, ya van dos Eso era necesario Parecerá no, Marico, pareciera que no se aspirará. Ah, por cierto, ahí está, ahí está William, que ahora le digo Gabriel. Mira, ahí está William, que a veces le digo Gabriel, pero sabe a Tamarindo y es Jamaica. Ahí está Roraima. Y está, está Michelle, que nunca le he presentado. Aquí está Mi Puedes grabar la tus vlogs Bueno, tú, te... ahí está Michelle, la fotógrafa estrella Maricón, sí de Maracay coño, Bueno, cuando hablas, no <risa> ¿Cómo haría sí. alguien Tumblr? Pues, ¿cómo está? Gente, estoy calentada, mi nombre es... ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿No lo... me sigo en la Porque tengo dos no es cámaras estúpida. bueno, don, soy una estúpida ¿Qué te pasa? Madre. No tan estúpida, bro. Era, era muy estúpida, pero no tan estúpida. <muchas>